Bueno, vamos a continuar con más información Muchísima atención a lo que ha dicho El Viceconsejero de Seguridad Dmitry Medvedev en Rusia Hace poco ha dicho que 50 países intentan Borrar a Rusia de la faz De la tierra y pues Según la información que Está proporcionando el diario TAS Dice que Moscú opinó Que al menos 50 naciones están Haciendo un trabajo juntos Por un objetivo común según Medvedev dice que es borrar a Rusia de la faz de la tierra, pero no lo van a lograr. Según esta información que ha publicado en la revista rusa National Defense, dice el Viceconsejero de Seguridad que las 50 naciones que se propusieron el objetivo de estrangular a Rusia y de borrar a nuestro país de la faz de la tierra, ha sostenido este sábado el Vicepresidente del Consejo de Seguridad Dimitri Medvedev para luego añadir, sin embargo, que esto no funcionará porque simplemente Rusia es más fuerte o ha dicho somos más fuertes. Este artículo, como se lo digo, fue publicado en la revista National Defense. El también expresidente ruso acosó a los países occidentales de usar la operación militar rusa en Ucrania para promover su agenda ha precisado también, mucha atención amigos de noticias de última hora y de noticias internacionales mundo, una vez más nos enfrentamos a casi todo un imperio de varios enemigos neofascistas, ucranianos y europeos, Estados Unidos y otros anglosajones y sus vasallos precisó, según Dimitri Medvedev las ilusiones sobre occidente democrático finalmente se dispararon durante el año pasado, en efecto agregó el mundo occidental es solo una pequeña parte de la comunidad mundial alrededor del 15% de la población Mundial con respecto Mecdedef, al apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania ha dicho que ascenderá a 50 mil millones de dólares denunciando estas ayudas también de países occidentales a Kiev indicando que solamente la ayuda militar norteamericana a Ucrania asciende a 50 mil millones de dólares en un futuro próximo sin contar las transferencias europeas criticó durante la operación militar especial Ucrania ha recibido material más que suficiente de Estados Unidos para prolongar al máximo las acciones militares conforme a, también a lo que ha dicho Medvedev, Esto incluye al menos 40 sistemas móviles de cohetes de lanzamiento múltiple y municiones HIMARS, 8 sistemas de defensa aérea SAMS, 31 tanques M1, 45 tanques T-72B, 109 vehículos de combate Bradley, 300 vehículos blindados de transporte de personal M113, 90 Strikers, más de 1,600 defensas aéreas portátiles Stinger, más de 8,500 misiles antitanques Javelin y otros 50 sistemas antitanques. Agregó que Washington autorizó a algunos estados miembros de la OTAN y la Unión Europea a suministrar... Armas fabricadas en Estados Unidos por un valor de 13 mil millones de dólares Mientras que desde Rusia están denunciando en ocasiones que Occidente está poniendo en riesgo su propia seguridad Al entregar suministros de guerra a Kiev y advierte que este comportamiento es echarle leña al fuego En el conflicto entre Rusia y Ucrania que ya cumple un año y que esto puede prolongar la crisis mucho más Y durante mucho tiempo ha dicho Medvedev